Cierra música. ACP. Yo te conocí. ¿Qué pasó? Pero yo por ti no a tu voz. Una cosa así. Por mí ya pasó. No sé qué decir por esta sensación. Yo te quiero amar. quiero festejar. Pero tú por mí. No me amas. Yo te quiero así, pero no sabe qué pasa. Te quiero besar así, pero no quiere nada. Yo todo lo que hay en por ti lo tengo todo aquí. Hey, hey, hey, hey. Yo te conocí, ¿de qué pasó, pero yo por ti algo así. Una cosa así, por mí ya pasó se quede si, pues, así por esta sensación wow oh oh oh si una cosa si no debes dejar que se vaya debes acompañarla porque si yo por ti hago no, algo sin ti, pero yo por ti algo, sin ti. así que dale, dale, dale, dale, dale, dale dámelo, no me quieren ya. Vamos a hacerlo en un segundo ya. Una cosa así no te demora nada, lo no que no ahí. Así que dale ma, dale, ma, da, na, así que dale dale dale, dale. Fira music ATP